Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal En esta ocasión os traigo unos lances de caza menor Una pieza que por ser pequeñita está infravalorada Pero hay que reconocer que la codorniz cotui es una pieza muy valorada dentro de las gallináceas del nuevo mundo Y sin más preámbulo, comenzamos Vamos a ir en busca de la codorniz cotui o codorniz de Virginia Escuchamos la llamada de las hembras ahí delante vamos a ver si levantan vuelo ...puesto que estos animales le pasa como a los paisanes... ...tenemos que, que levantarlo... ...en tierra no podemos cazarlo... ...vemos aquí las huellas... ...vamos a correr un poquito... ...a ver si se asustan... ...saltamos un poquito para hacer ruido... ...a ver si levantarán el vuelo... ...vemos ahí tenemos un, un hábitat... ...escuchamos la llamada de advertencia... ...vemos una que sale volando... Vamos a ver. Una ha caído. Y dos. es esta herida. Y la tercera no lo sé. Bueno, de momento tenemos do, dos animales. Vamos a decir al perrete que, que los busque. Ya sale el perrete ahí como una salación. Buscando la, la sangre. Recargamos la escopeta. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un oro. Nivel 1. Vamos a disecarlo. Es un animal muy bonito Venga, parte sigo buscando Le decimos que siga buscando Vemos aquí las huellas Esta zona de, de maízales ¿eh? Me hizo tabaco Sí, maíz, maíz Siempre me confundo Es muy buena, vemos aquí Eso es un... Uy, oh, oh, que sangrado tiene esta, madre mía Vamos a ver Otro sangrado Recogemos una plata y vamos a ver el, el tercero Que ya no sé si le di o no le di A ver, perrete, no, no lo va a decir ¿Se encuentra rastro? No, no, no, no encuentra Así que no No le hemos dado Seguimos avanzando A ver si hubiera más animales Saltamos, hacemos ruido Ahí sale una volando Disparamos, ese sí le hemos dado Ese hemos fallado Y ese le hemos dado también Hemos dado a las dos varias veces Así que vamos a a recogerla seguimos escuchando la, las llamadas de advertencia la verdad es que tiene un, un tiro muy bonito me gusta es diferente a la caza mayor esto es un tiro más extintivo y vamos a ver seguimos escuchando las llamadas Tarrete ya sale corriendo vemos el sangrado ahí ya nos llama parrete tiene que estar cerca aquí el sangrado ya debe de haberla encontrado a ver si desvía un poquito por rete gracias a que tenemos el perro si no seguramente no nos costaría encontrarla vemos aquí el sangrado puesto que le hemos disparado varias veces ahí sale una volando pero hemos, hemos perdido hemos perdido el, el tiro escuchamos allí a un zorro a un vamos a ver confirmamos el trofeo otro oro nivel 2 y creo que le había otra o no ahora no lo veía perrete a ver perrete sigue aquí buscando se nos va para atrás se va no, ah, sigue para, para adelante simplemente ha ido a, a reconocer el resto original y vamos a ver qué, qué puntuación tiene vemos aquí el sangrado al ser un nivel 1 Sabemos que en cuanto le, le toquemos un poquito de carne Al final va a ser abatido Y no nos va a penalizar por no impactar en, en órgano vital Vamos a ver Ahí vemos más sangrado Ya el perrete no, no reclama Pues sí que ha pegado vuelo el animal O sea, eso significa que le hemos dado con, con pocos plomos Pero bueno, no nos importa puesto que que al final cae batida y recogemos el, el animal Vamos aquí ensangrado ya Todo esto ya tiene un, un 50 Escuchamos Hay un mapache No lo vemos Así que nos vamos a, a centrar En la codorniz. Miramos por si acaso Miramos al mapache Que la hecho también clase 1 Podemos dispararlo con, con la escopeta carrete nos reclama Está nerviosito Eso significa que ya andamos cerca de, de la pieza Sí que ha pegado volantón el animal Ya lo ha encontrado Ya vemos ahí el contorno fiel del pequeño animal Y vamos a ver qué puntuación Escuchamos ahí otra llamada Elogiamos a Perrete Y tenemos una plata Vamos a ver si vemos la siguiente Que hemos estado escuchando ahí no os importa hacer ruido cuando vais a, a por las codornices porque lo que interesa es que, que levanten el vuelo si hay que correr, se corre, se salta, se silba vamos a ver pero aquí entre los entre el bosque no sé si vamos a poder ver algo vemos las huellas que siguen avanzando hacia el, hasta el sembrado que tenemos ahí delante Escuchamos otra llamada de un, de un zorro de advertencia. Nos ha escuchado. Vamos a ver. Ahí vemos por la otra. Vaya, se hemos fallado. Y yo creo que no, esa es el hemos dado. Esa le hemos dado. Nos ha costado tres disparos. Es lo bueno que tiene la torre que tenemos seis, seis cartuchos y vamos a ver qué puntuación tiene esta. Ah, está en la sangre. Está un poquito más para adelante. Aquí la tenemos ya Una plata Seguimos escuchando las llamadas Vamos a ver si podemos levantarlas Y vamos Para que los animales levanten el vuelo Vamos corriendo Aunque nos suban las pulsaciones No no es tan, tan importante Como un, un, un animal de caza mayor Puesto que esto es un tiro extintivo y, lo, y los plomos abren cuando salen de la boca de, del arma Y me parece que no ha salido huyendo porque aquí entre el maíz no las veo seguimos escuchando la, las llamadas vaya, ahora se pone a tronar estamos llegando a, un, a una zona de descanso que tengo ahí, no sé de qué animal será seguimos escuchando las llamadas de, de las codornices vamos a ver si levantarán el vuelo avanzamos despacito silbamos intentando hacer ruido pero no no se levanta vemos aquí las las huellas se dirigen a, hacia el hábitat que tenemos allí tenemos aquí el hábitat a ver si lo localizamos han pasado cerquita no vemos nada seguimos avanzando esto es un macho eh, hay que reconocer que da, da más puntuación la, la hembra que el macho por lo que yo he visto había por un grupo de 4 o 5 seguimos escuchando la llamada de advertencia otro trueno pues vamos a ir corriendo a ver si, si podría levantar el huevo y hacemos el lance lo mismo que os digo que cuando vamos a, de caza mayor no conviene hacer ruido. Cuando vamos de codornices podéis hacer todo el ruido que quieras Sin embargo, si fuéramos de, de conejo castellano os recomiendo el máximo sigilo. Ya llegamos aquí una pequeña pradera. Pero yo creo que los animales han ido volando y no no vamos a encontrar nada así que yo creo que nos vamos a a calmar un poquito y nos dirigiremos a, a otra zona a ver qué, qué encontramos voy a poner el mapa para que sepáis dónde ha sido y continuamos la caza llegamos a los campos de algodón preparamos la escopeta vemos ahí los hábitats vamos a ver si vemos alguna no, no vemos ninguna Vamos a avanzar corriendo haciendo ruido para que se levanten los animales. Saltamos. Mira, ahí se levantan. Vamos a ver. Una ha caído. Otra y otra. Ya está muy largo. Pero creo que también. No, esa hemos fallado. Cuando vemos que sale polvito en la lejanía, eso significa que al menos un, un perdigón ha impactado. Vamos a recoger los animales. A ver qué, qué puntuación nos arrojan. Vemos aquí el primero. Vamos a ver si lo localizamos. A ver, perrete, perrete. ¿Dónde está este animal? Tiene que estar por aquí. A ver si lo vemos. Vemos la sangre. Ahora, aquí está. Otro oro. Un 2. Muy buena puntuación. Y sacamos nuestro animal para el pabellón. Venga, perrete, búscame las siguientes. Vamos a ver. Perrete ya sale corriendo. Vamos detrás de él. Yo creo que al menos tres, tres sí tenemos. Dos fijas y una, pues no lo sé porque ha sido un disparo muy largo. Vamos a ver, pieza encontrada, una plata, una hembra. Venga, perrete, búscame el siguiente. Escuchamos llamadas ahí. Vamos a estar preparados. No, no, no es nada. Pensé que, que había un animal volando, pero no. Vamos detrás del perrete. Ya nos llama. Vemos aquí la, la sangre. Ahí vemos volar a otra. Vamos a ver. Y he caído. Madre mía. Qué ruido hace la caer. de esta. Esa hemos fallado. Y ya se nos pone... Uy, yo creo que esa nos va a penalizar y se levanta. Pensé que la había dado. A ver si la vemos ahí. Ahora sí, ahora sí. Pensé que nos había penalizado y por haber disparado en tierra, pero no. Fallamos gracias a Dios y así que vamos a, a recoger a estas. Tenemos un bronce. Y a ver esta otra. Una plata. Vamos a ver la que tenía perreta al lado. A ver si lo localizo porque entre tanta tanto blanco aquí es complicado terrete nos llama recargamos vemos aquí la sangre vamos a seguirla terrete lo estamos escuchando pero no, no lo vemos con con el fondo blanco de los del algodón no lo vemos allá está aquí nuestro terrete vamos a ver el animal Ahí vemos que está volando, disparamos, hemos fallado esa. Ahí sí le hemos dado, ese hemos fallado. Bueno, vamos a recoger esta. Otra plata. Vamos a recargar y a decirle a Perrete que, que nos busque la otra. Que yo creo que sí hemos impactado. Perrete está buscando. Nosotros seguimos avanzando aquí los campos de algodón. No las vemos, pero bueno, como levantan el vuelo, pues nos facilita luego localizarlas. Perrete nos reclama. Mira, aquí ya vemos, ya vemos el impacto. Y vamos a, a ver si las recogemos. Menos mal que tenemos a, a perrete, que si no seríamos, no seríamos capaces de, de encontrarlas. Vemos aquí ya un sangrado masivo. Vamos a ver dónde está perrete, dónde estás, es que no te veo pieza encontrada a ver perrete ahí nos llama otro no, no se nos ha metido en los árboles no, no puedo disparar ya vemos aquí el contorno tiene un poquito más para adelante otra plata la verdad es que la jornada de codornices está siendo fructífera varios orios plata y un bronce seguimos avanzando Vemos aquí las huellas, que más se marcan desde la última actualización. Era mejor antes cuando pasabas encima de las huellas y daba la tecla E y no tenías que mirar hacia abajo. No, no vemos nada, vemos que se internan en el bosque. Así que vamos a, a continuar. No, no, no es nada. Vamos a continuar la caza. Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido y seguimos cazando. Estamos en otra zona de cultivo silbamos a ver si se levantan las codornices. Vemos aquí los hábitats Escuchamos la llamada de un macho Saltamos, hacemos ruido Ahí se levantan Ya se levantan ahí Vamos a ver, disparamos a una Disparamos a otra Y disparamos a otra Pero ya, hemos fallado Hemos fallado, Eso está muy largo ya Por si acaso vamos a a ver, yo creo que hemos dado a cuatro, no estoy seguro. Vamos a recargar. Vamos a ver, aquí vemos la primera sangre. Un buen sangrado. Venga, parrete, búscamela. Aquí vemos una, una hembra, un bronceera. Aquí vemos otro sangrado. Vamos a ver si lo encontramos. otra plata vemos más sangre aquí a la derecha vamos hacia Perrete que la busque vamos a ver Perrete ya sale Perrete ahí corriendo vamos detrás de él desde luego visitar la zona de cultivo porque es el hábitat ideal de la de las codornices vemos aquí el sangrado ya nos llama Perrete que la ha encontrado vamos a correr un poquito echamos a la llamada de advertencia tenemos otra plata un macho vamos a ver por pues, si el último disparo sí se sí, mira tenemos aquí sangre al final hemos dado las cuatro venga perrete búscamela ya está aquí perrete y otro y otra plata vamos a ver pues continuamos hacia las llamadas que hemos escuchado no nos importa hacer ruido así que vamos a estar preparados os recomiendo que si vais de codornices como os he dicho antes hay que hay que hacer ruido para que éstas levanten el vuelo vemos aquí los hábitats vemos las huellas por donde han ido las codornices vamos a seguirla aquí mal se, se marca el rastro de la nueva actualización que tenemos que mirar hacia abajo espero que lo corrijan vamos a seguir mira ahí tenemos algo que no un punto de interés que no que no conocía así que me voy a acercar al punto de interés y si tenemos lance pues haremos el lance correspondiente nos dirigimos hacia el punto de interés mira, escuchamos un mapache una hembra a ver si la vemos como son tan chiquitillas y la hierba alta cuesta cuesta localizarlas así que vamos avanzando muy cuidado con el árbol vamos avanzando despacito y revelaremos el, el punto de interés y como está en dirección de las de las codornices yo creo que podremos hacer algún otro lance seguimos mirando el mapache por si lo localizáramos parece que ya no escuchamos llamadas de las codornices eso significa que quizás hayan salido volando Seguimos mirando el ruido del mapache por donde estaba. Pero, mira, ahora lo tenemos aquí a, a la izquierda. No, pero no lo vemos. No lo vemos con la vegetación alta. No podemos ver a un animal tan pequeño. Pues nada, vamos a ir a, a revelar el punto de interés y luego os pondré el mapa. Vale. Hablan de, del voto del, de los negros en los años 60, 50, 60, y vamos a poner el mapa para que veáis la zona, la tierra cultivada, y yo creo que voy a ir a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal, y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!